Hola, mi nombre es Ramiro Martínez y mi personaje es Tiburcio. Mi personaje es un, un tripulante del barco y en un momento el barco está a la deriva, en un estado de caos total y me designan a mí, a mi personaje en realidad, como uno de los delegados de la tripulación y de este grupo de actores que tiene que hablar con la condesa que es la que dirige el barco. Eh, bueno y hay una especie de negociación entre los intereses de, del resto del barco y, y lo que quiere la Condesa. ¿no? Estoy reflejado en, en muchos personajes eh, de la política argentina y, y creo que era una linda oportunidad para, para encarnarlo y ver qué se siente cuando uno está en una situación como, como la que le toca a mi personaje. ¿no? La gente va a encontrar muy buenas actuaciones, eh, un, texto maravilloso, una puesta en escena que es muy, muy linda. Se van a divertir, eh, hay mucha comedia, hay escenas que son muy fuertes, a la vez drama, sinceramente es una mezcla de sensaciones eh, que, que vale, la pena, vale la pena ver. Lo que me gusta del teatro es que siempre es algo nuevo, eh, tanto para los actores como para el espectador, y es algo que único e irrepetible. Invitamos a todos a Teatro Nun los viernes 23 horas a ver el Gran Willy.